Así mismo es. En esta ocasión me encuentro en la calle Emilio Prudón, esquina Libertad, en San Francisco de Macorís, dándole seguimiento a este proceso huelgario, el cual ha sido convocado por 24 horas por el colectivo de organizaciones populares. Destacar que a esta hora de la mañana el tránsito ha fluido de una manera tímida en esta avenida Libertad. También destacar el gran número de efectivos policiales que se encuentran apostados en las principales esquinas de esta avenida Libertad. Estas imágenes eh, corresponden precisamente, pueden observar ustedes como eh, muchas personas han tratado de integrarse a sus labores cotidianas sin embargo también pueden observar un gran número de, de comercio el cual se mantiene cerrado tras esta convocatoria a paro por 24 horas. Destacar que anoche se pudieron observar en distintos puntos de San Francisco de Macorís muchos neumáticos encendidos también, eh, fuerte enfrentamiento entre policía y manifestantes, en las redes sociales llenas de videos donde se escuchan muchos disparos en hechos ocurridos en la parte norte de San Francisco de Macorís. Les cuento que algunos sectores donde tradicionalmente se acostumbraban a realizarse disturbios, como la calle Bienvenido Fuerte Duarte, hasta el momento no se ha registrado ningún incidente Todo está transcurriendo en orden y pueden observar en, esto en estos momentos cómo se encuentra la zona del de mercado municipal de San Francisco de Macorís, donde repetimos, eh, así amaneció San Francisco la mañana de este lunes tras esta convocatoria a huelga. Llama poderosamente la atención el gran número de efectivos policiales que están apostados en cada esquina, algo que eh, ha superado por mucho antes, acostumbraban eh, a, a poner unos 3, 4 agentes policiales, sin embargo ahora se puede observar un, número, un grupo hasta de seis y siete eh, policías y militares en estas esquinas ...de San Francisco de Macorís, en la parte norte donde repetimos... ...tradicionalmente se realizan enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional. Nosotros en tan solo minutos estaremos tratando de hacer contacto con los convocantes a esta huelga... ...para buscar la reacción, ¿verdad? A ver cómo eh, valoran cuál ha sido la acogida de la ciudadanía franco-macorizana... ...ante este llamado a paro. Y nosotros nos vamos desplazando hacia la parte oeste de San Francisco de Macorís... ...donde pueden observar cómo el tránsito a esta hora del día fluye eh, de manera tímida. Poco vehículo en la avenida Libertad, aunque también hay que destacar eh, la hora... A, ...a estas tempranas horas de las mañanas Pero así amaneció San Francisco de Macorís tras esta convocatoria a huelga donde repetimos, anoche eh, se escenificaron varios enfrentamientos, eh, muchas detonaciones, de eh, muchos disparos, eh, neumáticos incendidos y un eh, sinnúmero de situaciones. Y llegamos nosotros precisamente a la calle Duarte, parte alta de San Francisco de Macorís, donde pueden observar ustedes en sus imágenes el gran número de escombros que se han lanzado a las calles, como también otras calles de San Francisco de Macorís, las cuales se encuentran obstaculizadas debido a los escombros lanzados por los manifestantes. Y nosotros, por supuesto, estaremos al pendiente de todo el acontecer en vista de mantenerlos bien informados en esta convocatoria a paro por 24 horas en San Francisco de Macorís. Pueden observar eh, las imágenes eh, neumáticos encendidos, algunos motores eh, eh, pasando por aquí, por esta por esta, a, bien, eh, eh, por esta calle Duarte de San Francisco de Macorís, esquina Osto, donde repetimos eh, los escombros. Están en el medio de las calles y nosotros, por supuesto, estaremos dándole seguimiento a todo lo acontecido en esta convocatoria a huelga en San Francisco de Macorís. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno al estudio.